Tarde, los saludamos desde Enlace Noticias. Iniciamos con titulares. Sandra Massa lleva más de 30 años dedicando su vida para tratar y cuidar a los pacientes con VIH en Barranca Bermeja. El presidente electo pidió a alcaldes y gobernadores sanear terrenos para la construcción de colegios y universidades. Mandatarios de la región del Magdalena Medio respondieron. En los deportes, Harrison Mojica es el nuevo refuerzo de Alianza Petrolera para la segunda temporada de la liga.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 Iniciamos enlace noticias con buenas noticias. Sandra Maza es una mujer que lleva más de 30 años, dedicando su vida para tratar y para cuidar a pacientes en una fase importante de su enfermedad de VIH-SIDA en Barranca Bermeja. Hola, buenos días, me llamo Sandra Maza, vivo en Terrasa del Puerto, Torre 51. Sandra Maza es una mujer barranqueña que la catalogan como el ángel de los pacientes con VIH en el distrito. Sandra ha vivido golpes fuertes gracias al SIDA. Uno de esos fue la muerte de su hermano, que padecía de la enfermedad. Mi lucha la lleva hace 30 años. ¿Hace 30 años? Sí, porque mi hermano fue víctima de VIH y nos fuimos de Barranca Bermeja porque, lamentablemente, en Barranca Bermeja no hay infectología. Y nos tocó irnos para la ciudad de Cúcuta porque es un tercer nivel. Yo viví en el hospital el hospital Erasmo Meos, yo viví 7 años. que no quieren cumplir. Entonces a mí me ha tocado denunciarlas, de tutela, de sacato, no de todo, pero igualmente eh, en Barranca Bermeja yo llevo una lucha grande, grandísima no es desde ahora y, y la verdad pues yo vivo en esta casa que, que me la regaló el Señor Dios y aquí yo tengo, aquí llegan a mi casa, llegan mamás, hombres eh, de toda clase, vulnerabilidad llegan acá, he soñado con tener una casa grande. ...un patio grande, sacarlos a tomar el sol... ...que vengan las enfermeras que están graduando... a ...hacer las prácticas... ...los médicos que vienen a hacer las prácticas... ...aquí a Barranca... ...vengan a hacer las prácticas también con ellos... ...porque ellos son lindos... ...ellos son hermosos... ...que sí, que se me ponen enfermitos... ...que se me ponen feitos... ...porque es normal, pero ellos con el tiempo... ...se ponen hermosos... ...se van curando... ...no van es de control... no ...el VIH si sí no tiene cura... esta mujer... A pesar de que no cuenta con los recursos, ha dedicado más de 30 años de su vida atendiendo a estos pacientes con VIH. En todo su recorrido con esta linda labor, lucha a diario por buscar su sustento y el de sus pacientes por medio de los oficios varios. Lo importante para mí es que ellos estén bien, se tomen sus retrovirales, vayan a los controles. Yo me gané, ¿quién va a arrancarme a un espacio? Y aquí los atienden. Lo que pasa es que la EPS no han contratado con X. Donde los atienden aquí en Barranca, yo me lo gané, gracias a Dios, y a Pulso, y con denuncias. Porque la verdad, eh, yo aquí en Barranca, con, en ricos y en pobres, en clase media, hay bellache. Y la verdad, yo digo que a veces el señalamiento es malo. Porque yo conozco mucha gente que ha señalado y me han señalado a mí con pacientes. Hoy en día son pacientes. Y es malo señalar. Y la verdad pues la lucha que yo llevo es dar vida. Y si yo algún día tengo mi fundación, mi hogar de paso, es para tener más calidad. De vida. Ahora la vida de Sandra también se vio iluminada Este 25 de junio va a obtener su título de bachiller Y la institución educativa realizará una ceremonia de grado Donde por fin Sandra celebrará su título de bachiller Yo me quiero ver radiante, bonita Porque ese día para mí es lo más importante Que es el grado de bachiller Y es el día del orgullo gay Y me siento orgullosa de la comunidad LGTB porque ellos son mi familia y ese día ese grado, el grado, el sábado para mí es un logro y me siento orgullosa de la comunidad gay y ese día va a haber dos logros el orgullo gay y mi grado yo le pido a Dios de que llegue a alguien y me ayude a, a ir bonita a mi grado ¿Cómo le gustaría? ¿Qué color el vestido? Eh, el vestido me gustaría como un, como un azul celeste, algo bonito. Por parte de todo el equipo de Enlace Televisión hacemos la invitación a algún empresario de buen corazón que quiera brindarle una sonrisa a Sandra por medio de un vestido hermoso para que luzca radiante en su grado, ya que esta mujer actualmente no cuenta con los recursos para comprar un vestido nuevo. Y sabemos que Sandra irá muy bella a su grado. En otras noticias, el presidente electo pidió a alcaldes y a gobernadores sanear terrenos para la construcción de colegios y universidades. Mandatarios de la región del Magdalena Medio ya han respondido. En las últimas horas, en su cuenta oficial de Twitter, el presidente electo Gustavo Petro solicitó a los alcaldes y gobernadores del país alistar lotes con títulos saneados para llevar a cabo la construcción de sedes de colegios y universidades de carácter público para una sociedad del conocimiento. Este llamado ha sido bien recibido por alcaldes de la región del Magdalena Medio como el mandatario de Puerto Wilches, quien respondió al tuit de Gustavo Petro afirmando que están listas 10 hectáreas saneadas con títulos título a nombre de esta municipalidad para construir infraestructura educativa del SENA y colegios en diferentes sectores del municipio que históricamente le ha aportado a Colombia. Ante esto, el alcalde de Simití, en el sur de Bolívar, también recibió con agrado este llamado y pidió que se construya una universidad en esta municipalidad para dar educación superior a jóvenes que por años han buscado salir adelante. Con muy motivación recibimos el alcalde, los alcaldes y los gobernadores en eh, eh, su comunicado que nos motiva a nosotros a seguir trabajando por la educación superior le habla Orlando Gómez alcalde del municipio de Cimití Sur de Bolívar de la zona más alejada más golpeada por la violencia desde muchísimos años atrás hoy viendo suspir, creemos que es la oportunidad de solicitarle muy respetuosamente que se construya la Universidad del Sur de Bolívar aquí en este municipio un municipio con 487 años de historia, municipio de residencia de jóvenes que quieren salir adelante. Lo invitamos de una vez para que aproveche y esta sea la oportunidad para que nuestros jóvenes, que no tienen la oportunidad y que se han mantenido, a no irse para la violencia o ningún otra palabra, Hoy quieran estudiar en esa universidad. Otros alcaldes del país, como el de la ciudad de Cali, de igual forma respondió al presidente electo afirmando que se unirán esfuerzos para la educación superior de Colombia. En, en Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.chrome.com.com El programa de la Subsecretaría de Gobierno Entorno Seguro entregó silla de ruedas a niña en condición de discapacidad. La labor se realizó luego de que los promotores del programa Entorno Seguro encargados del acompañamiento a las instituciones educativas se dieran cuenta de la necesidad que tenía una madre y su pequeña para transportarse al colegio, teniendo en cuenta que la niña presenta dificultades para caminar. La madre llevaba todos los días a su hija en un coche que era incómodo para la menor porque es una niña de 10 años. Promotor de convivencia. En nuestra labor de acompañamiento en el mega colegio nos dimos de cuenta que la niña Kimberly la llevaban al colegio en un cochecito. Lo cual los promotores de la comuna nos unimos y hoy hacemos posible la entrega de una silla de para cambiarle la situación de vida a la niña Kimberly. Acompáñenos a entregarla. El Joana Cuadrado, madre de la niña, expresó su agradecimiento por esta labor y recalcó que para ella será de gran ayuda contar con esta silla de ruedas. Compré dos coches, el otro se le dañó, entonces este la transportaba al colegio. Y cuando llovía le colocaba un sobre todo para que no se mojara. Y entonces la transportaba y como a veces se me ensuciaba me tocaba lavarlo pero ya como le quedaba muy chiquito porque las piernas le quedaban afuera <risa> como ella es muy canillona las piernas y este, y este se utiliza para que ella se ponga a jugar aquí en la casa y las compañeritas la lleven a jugar para que no se quede en la casa unos días y no se, no se imprima ya por la donación que le dieron a mi hija ya que no tuve no tenía recursos para comprarle una silla de ruedas para que ella se movilizara. Y que el Señor la siga bendiciendo para que ayuden a otras personas como a mí. Gracias. El programa Entorno Seguro seguirá realizando acompañamiento en diferentes sectores de la ciudad, promoviendo espacios sanos para la comunidad. El programa Mi Llave Digital entregó certificados en ofimática a más de 21 personas en el distrito. En total fueron 21 personas entre jóvenes y adultos quienes recibieron certificados que los acredita en conocimientos en ofimática básica y gestión sociocultural del programa Mi Llave Digital. Hicimos la clausura de nuestro curso Mi Llave Digital, un espacio muy importante para la comunidad de todas las edades Aquí no importa si eres joven, si eres un adulto mayor, aquí lo que importa es que tengas la capacidad y las ganas de aprender Entonces Mi Llave ofrece herramientas en ofimática básica y elementos socioculturales que te van a ayudar a construir dentro de tu vida Ahora este grupo de barranqueños cuenta con las herramientas que les permitirá fortalecer su entorno laboral y profesional mi llave para mí fue fortalecimiento en mi trabajo, también en mi casa, porque igual pues tengo un negocio y yo sé que aparte de la tecnología aprendimos también lo que es saber llevar una, una información de cuenta. Un grupo de personas homogéneas, mujeres, hombres, adultos, jóvenes, todos, todos con esa ilusión de poder utilizar estas herramientas que se brindaron aquí en el Centro de Convivencia Ciudadana y específicamente en el punto de vista digital para transformar, modificar, para ampliar escenarios de vida. De esta manera, desde el Ministerio de las TIT le apuestan al cierre de la brecha digital y a un distrito centenario con oportunidades para todos. La Policía Nacional entregó recomendaciones a la hora de realizar retiros en cajeros automáticos. Recomendaciones que da el departamento de policía Magdalena y Medio cuando usted vaya a llegar a retirar su dinero en un cajero o una entidad financiera. El día que usted retire su dinero y no haga la transacción es porque puede tener alguna de estas dos placas que utilizan los delincuentes para retener su dinero y poder hurtárselo. Cuando sea así, llame a la línea 123 y así espera ahí en el cajero hasta que llegue un funcionario de la Policía Nacional y lo pueda ayudar y pueda verificar el cajero. Conozcan las placas. Cuando usted vaya a un cajero y toque las placas del cajero y ya estén intactas, es porque está alterado. Pero si ella se, mueve, ella se mueve, el cajero está liberado. De igual forma, les recomendamos que la Policía Nacional tiene unas patrullas exclusivamente para hacer acompañamientos. En el caso de que usted quiera retirar, grande suma de dinero y lo acompañamos hasta sus, hasta sus casas sin ningún costo.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 Llega la Ruta de la Verdad a Barranca Bermeja y nos convoca a una noche de encuentro cultural. Sonidos, cantos y bailes de la región. El chandel. La lucha, la lucha, Miguel. Dale, favor, Miguel. Los hijos de tambora! Vallenato 440 y entre otros grandes artistas estarán presentes en esta gran velada. Acompáñanos este viernes 24 de junio a las 7 de la noche en el Club Infantas de Barranca Bermeja para que retumbe las tamboras por la verdad y la paz. Invita Comisión de la Verdad. Llega el gran quincenazo a los autoservicios La Quinta. Todo al supermercado con el 15% de descuento. Solo por este viernes 24 de junio. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Santander Medical Group. Atendemos los servicios de hemodinamia, intervencionismo, neurointervencionismo, cardiología pediátrica y adultos, diagnóstico vascular. Contamos con personal especializado y un equipo multidisciplinario. Santander Medical Group, salvamos vidas cada día. Odontología Integral Paola Yazo. Todos los tratamientos odontológicos. ...y especializados para lograr una gran sonrisa. Diseños de sonrisa, rehabilitación oral, ortodoncia, endodoncia y cirugía oral. Te esperamos en el 2022 para que puedas lucir una gran sonrisa. Agenda tu cita pronto, 314-274-0166. Cafaba tiene el plan perfecto para tus hijos en estas vacaciones Vacaciones recreativas para niños y niñas entre los 7 a los 13 años Del 23 al 25 de junio Actividades, piscina, cine, globoflexia, caminata ecológica, entre otras Incluye transporte, ida y de regreso a la sede recreacional, refrigerio e insumos para manualidades Valor por categoría, categoría A, 17.100 Categoría B, 34.100 para mayor información, comunícate al 304-5275-560 o visítanos en la carrera 12, número 49A19 del Barrio Colombia. Restaurante Boeña Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio.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 La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Los huecos más críticos que se encuentran en el distrito de Barranca Bermeja están siendo tapados por la Secretaría de Infraestructura mediante la modalidad de bacheo y reparcheo, mejorando así la movilidad en los diferentes sectores de la ciudad. La siguiente es una información institucional de la Alcaldía Distrital. Bueno, en este momento nos encontramos sobre la 60 diagonal a la Cotraeco, interviniendo un punto neurálgico porque, pues, generaba eh, muchos inconvenientes en el momento de la transitabilidad. Asimismo, estamos interviniendo hacia la 17 con 64, un punto eh, bastante complicado. Eh, que nos lo han requerido. El concejal eh, Escalante fue muy insistente en, en, en, en, este, en esta rehabilitación. Le estamos cumpliendo a la ciudad y es nuestro deber como gobierno hacer estas inversiones para mejorar la calidad de vida de todos los barranqueños. La comunidad del barrio Guasclaras estaba solicitando hace eh, mucho tiempo que se arreglara este punto neurálgico de nuestro barrio y con la ayuda de, de la Secretaría de Infraestructura ya empezamos la, la recuperación de este tramo de la vía, ya empezamos a recuperar la vía y a repavimentar esta zona. Y yo sé que en, en un trabajo en equipo, comunidad, consejo y alcaldía, el mejoramiento de la calidad de vida va a ser eh, importantísimo. Hemos visto que ya estamos recuperando la malla vial que corresponde a la circunvalar, que también estaba deteriorada y que le estamos eh, metiendo mano, como se dice en el argot popular. Y de, de, de mi parte le doy las gracias al doctor Alfonso Elhach por hacer este tipo de obras. A continuación, conozca información institucional de la electrificadora de Santander. <música> Desde esa llegamos hasta el Corregimiento de Bocas, ubicado en el municipio de Girón. Aquí realizamos jornadas de sensibilización en la CDF del Colegio Aguada de Seferino. Desde el equipo de gestión ambiental estamos realizando eh, jornadas de sensibilización en el manejo y cuidado de los recursos naturales y en el adecuado manejo de los residuos sólidos. Estamos desde la Escuela del Corregimiento de Bocas, realizando actividades con los niños, especialmente tuvimos la presencia de nuestros superhéroes de la ESA, los Cuidamundos, adicionalmente también hicimos la entrega de unos puntos ecológicos y estamos realizando una actividad de manualidades con los niños donde vamos a evidenciar cuál es el mensaje principal que les quedó a ellos, por qué debemos cuidar el medio ambiente, ¿Por qué es tan importante eh, que desde niños nos concienticemos en el cuidado de los recursos naturales? Yo, yo quiero cuidar el medio ambiente porque es el único lugar en donde, donde yo vivo, saco el agua y ahí para uno comer y, y para, uno, para uno tomar el agua limpia. Lo que nosotros queremos es eh, dejar una semillita en cada niño, de cómo ir cuidando el medio ambiente para a medida que vaya él creciendo, eh, vaya eh, desarrollándose en un ecosistema eh, estratégico y que sea sostenible con el medio ambiente. Aprendí eh, a echar los, las cosas peligrosas en, la, en la, caja, la caja roja y los tapabocas también en la caja roja. Para ESA estas jornadas son de gran importancia ya que desde la pequeña infancia se está generando conciencia de cuidar y preservar el medio ambiente. Esa energía que transforma. Con esta información hacemos una pausa y ya volvemos.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 Hacer feliz papá es muy fácil, estrena con Suzuki Barranca Bermeja la motocicleta de tus sueños, aprobación de crédito en 15 minutos, sin cuota inicial, sin codeudor, sin papereo, aprovecha nuestros bonos de descuento hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas, además visita nuestro taller autorizado y 20 repuestos originales, recuerda, estamos ubicados frente al Parque Uribe.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 Ven y conoce a la familia Madrigal en un espectacular show con más de 30 artistas en escena. Un musical encantado. El 16 de julio a las 9 y 30 de la mañana en la Iglesia Misión Carismática Internacional de Barranca Bermeja. Valor entrada 60 mil pesos general, 50 mil pesos afiliado. Más información al 313-293-3998. Organiza Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. ¿Quieres ser pastelera como yo? ¿O licenciada en educación infantil como yo? ¿O por qué no? Ser gestora empresarial como yo. Con el programa Becas que Cambian Vidas puedes hacerlo realidad. No dejes pasar esta oportunidad de estudiar una carrera técnica, tecnológica o profesional. Son más de 150 programas ofertados. Postúlate ya en el link que aparece aquí abajito.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 Numeral 266, Clínica Primero de Mayo. Especialistas en atención 24 horas de accidentes de tránsito. Numeral 266, Ambulancia con atención de urgencia inmediata. Clínica Primero de Mayo, una clínica para toda la familia. En el mes de los emprendedores, compra internet empresarial de 200 megas por 72 mil pesos, con telefonía local ilimitada. Además, el primer mes gratis. Que te vaya como arrigo, pásate a, a ti, business.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 Mojica es el nuevo refuerzo de la Alianza Petrolera para la segunda temporada de la Liga El volante Harrison Arley Mojica Betancourt de 29 años es el refuerzo de Alianza Petrolera El pasado sábado se puso a órdenes del entrenador Uber Boder no, Las expectativas de llegar a Alianza son muy grandes De verdad que pues retornar a, a Colombia y, y retornar a Alianza Las expectativas son, son muy bonitas, son muy grandes Esperemos que con mi capacidad mi talento pueda Ayudar al grupo para, para lograr los objetivos que, que es clasificar a los ocho y poder clasificar a un torneo internacional. No mucho. La verdad que este es un equipo que, que juega bien al fútbol, que es un equipo que le gusta salir jugando de atrás, hacer bastante posesión. Harry Mojica nació en Palmira Valle y ha vestido las camisetas del Deportivo Cali, Cortuloa Bucaramanga, Jaguares y ahora en el equipo brinegro vestirá la camiseta número 28. La idea es conectar, no ser el conector ahí entre la parte defensiva y el ataque, poder poner bastante espacio de goles a nuestros delanteros, de que, de que puedan salir goleadores este semestre poder aportar con goles también cuando, cuando me quede la pelota ahí. No, a la afición decirle que vamos a dejar todo en la cancha, vamos a entregar todo para, como dije ahora, para cumplir los objetivos, para tenerlos felices. Y también esperamos mucho el apoyo de todos ustedes para que, para que vengan aquí al estadio, porque eh, al ustedes venir va a ser muy importante para, para nosotros y para sacar este proyecto juntos. Con este refuerzo, Alianza espera completar su nómina titular para enfrentar la Liga Bet Play de Mayor en la segunda etapa. Está listo el plan de abonos para la hinchada de la máquina amarilla. El equipo Alianza Petrolera informó que ya están listos el plan de abonados para la segunda temporada de la Liga Bet Play de Mayor. Abonate, ahorra y vive el fútbol en el Daniel Villa Zapata. Querido hincha aurinegro, este semestre queremos que te una a esta bonita experiencia de vivir el fútbol en casa. Los hinchas aurinegros tendrán la posibilidad de ahorrar y acompañar en todos los partidos en casa a la máquina amarilla. Además, en esta segunda fase habrán partidos vibrantes con equipos como Millonarios, Junior, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, entre otros. Querido hincha de abónate. Segundo semestre de 2022, Follemos Alianza Petrolera. Esta es la oportunidad de ser abonado de la Alianza Petrolera, pídalo ya. La esperamos. Con esto, las directivas del equipo petrolero buscan mayor asistencia y apoyo de la hinchada. Urban Rollers realiza rutas por las diferentes calles del distrito.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 Este sábado se realizará la marcha del Orgullo LGTBIQ+, por las calles de la ciudad. El próximo sábado 25 de junio se llevará a cabo la marcha del Orgullo LGTBIQ+, en el marco de la conmemoración internacional de los derechos de esta comunidad. La invitación es para este sábado 25 de junio, a las 3 de la tarde, estamos buscando congregar a la población LGBTIQ+, y a toda la población de Barranca Bermeja, tanto mujeres como hombres, como familiares, que apoyen a nuestra población eh, a que se reúnan este sábado, a las 3 de la tarde en el Parque Simón Bolívar vamos a iniciar la marcha a partir desde las 4 de la tarde y nos vamos a dirigir hasta la cancha polideportiva de la cotra eco para allá hacer los actos culturales y la feria diversa que estamos proyectando para conmemorar el Día del Orgullo LGBTIQ+. El recorrido inicia desde las 3 de la tarde en el Parque Simón Bolívar y va hasta la cancha Cotraeco donde se dispondrá de una feria de emprendimiento diverso y presentaciones culturales. Este, eh, digamos, homenaje o esta conmemoración en Barranca Bermeja la estamos realizando aproximadamente hace um, ocho años, en la que convocamos a toda la región del Magdalena Medio a que venga y participe de este ejercicio también, que es como un ejercicio político, un ejercicio social de visibilización. Y esta, digamos, marcha también a nivel internacional tiene una connotación muy importante que se viene celebrando desde 1969 en Colombia la venimos realizando aproximadamente desde 1982 pero en Barranca Bermeja tenemos aproximadamente con esta ocasión la novena edición en donde tenemos eh, tanto feria gastronómica como feria también de servicios institucionales y los emprendimientos de la comunidad LGBTIQ+, y como por supuesto también vamos a tener algunos actos culturales esperamos que puedan disfrutar también en familia y con amigos allí en este escenario para todas los organizadores de la mesa de representación de la comunidad LGTBIQ y extienden la invitación a la comunidad barranqueña a apoyar la diversidad de esta manera llegamos al final de enlace noticias eso es lo que usted quiere ver feliz tarde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 318-450-2224 o traerlos a enlace a televisión se ofrece gratificación Al señor Omar Reyes Serpa se le salió billetera con todos sus documentos personales informe al 318-247-1509 o llevarlos a la carrera 30 número 4535 Barrio Palmira se ofrece gratificación